Muy buenas, muy buenas noches, el gusto y el placer de siempre de saludar a todas y a todas en esta nueva emisión de Coordenada Sur. Ya lo saben, a través de la pantalla del Avia Yala, yo me encuentro en este momento en Buenos Aires, hemos dejado atrás a Sao Paulo, con una situación extremadamente tensa en todo lo que rodeó, y sigue la situación de, muy compleja dentro de la sociedad brasileña, ya estaremos seguramente... Hablando de eso en un rato en este capítulo de Coordenada Sur. Pero sin más hay que saludar a Juan Ramón Quintana de los estudios de La Paz. Juan Ramón, ¿cómo estás? Un abrazo grande. También momento difícil y tenso para Bolivia, momento difícil y tenso para Perú. Bueno, la región sigue convulsionada y nada parece indicar que en los tiempos que vienen seguramente habrá, se calmará la situación momentáneamente en todas nuestras sociedades pero también se va a mantener seguro un alto índice de tensión por lo que estamos viendo por un buen tiempo. ¿Cómo estás, Juan Ramón? ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas noches, un fuerte abrazo y contento por tu retorno a tu tierra natal, a tu puerto natal, eh, después de unas largas jornadas de tensión y de presión periodística, cubriendo las complicadísimas elecciones en el Brasil. Un saludo a nuestra teleaudiencia de, Avial, de Aviala, que eh, nos permite compartir este importante canal a través de nuestro programa Coordenada Sur. Esta noche abordaremos seguramente la, a, la problemática todavía pendiente en el Brasil, eh, que no es ajena al, a la al convulsionado mundo que estamos viviendo hoy mismo con el conflicto Ucrania-Rusia, con problemas en la economía global que está sacudida por la inflación, señales de recesión económica, malos augurios de parte del FMI para la economía global. Eh, por lo tanto, eh, la geopolítica está cada día más tensa, hay más disputa, hay más enfrentamiento y no parece que eh, el mundo eh, esté disfrutando de los beneficios del fin de la Guerra Fría, sino más bien de los grandes perjuicios de la crisis del capitalismo global. Muy buenas noches a todos los compañeros y compañeras. Y entonces el, el otro, tenemos anuncios día, de parte de Andrés. y El otro día, Juan Ramón, a propósito de esto, y yo pensaba mientras hablamos, bueno, ¿en qué momento damos las buenas noticias? ¿no? Que la presidenta, expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, decía en un discurso que seguramente repasaremos en alguna misión próxima, que tenemos que recuperar la alegría, no que ella recordaba al pueblo argentino feliz en los años en que era eh, presidenta, sin que esto gen genere una glorificación de sus mandatos, pero sí que había realmente otra atmósfera, no solo en la Argentina, sino en toda la región y en buena parte del mundo, y ahora vivimos tan tensos, pero en fin, a propósito de esto, vamos a ver una declaración de Vladimir Putin sobre los años que se nos vienen, porque creo que tenemos que armarnos de, de fuerza, de sabiduría y analizar muy a profundidad cómo tendremos que abordar los años que vienen en medio de estas sociedades globalizadas que tenemos. Vamos a escuchar la nota número uno, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, la hizo la semana pasada, pero me parece importante que podamos escucharla y también cómo la presentaba en el noticiero de la cadena estatal alemana Deutsche Welle. Veamos. La próxima década será la más peligrosa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Esto expresó hoy el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Moscú, el presidente Vladimir Putin dijo el jueves que el mundo entraba en la década más peligrosa desde 1945 y que Rusia en plena ofensiva militar en Ucrania luchaba por su derecho a existir ante potencias occidentales que según Putin tratan desesperadamente de mantener su hegemonía. No es culpa nuestra. Hemos dicho muchas veces que estamos dispuestos a negociar, y lo repetí cuando hablé en el Kremlin recientemente. Pero los dirigentes del régimen de Kiev decidieron no continuar las negociaciones con Rusia. Aunque en verdad la última palabra la tiene Washington. Es muy fácil resolver este problema si Washington da la señal correspondiente a Kiev para que cambie su posición y resuelva el problema pacíficamente. Bueno, esta parte de la coordenada geopolítica que da Vladimir Putin desde el norte, creo que todos estamos quienes seguimos la geopolítica y la gente en general, todos estamos avisorando que son tiempos muy difíciles, de mucha angustia, de mucha conflictividad, de mucha radical, radicalidad en ciertos sectores de la sociedad y esto nos genera eh, inestabilidad a, a, a muchos ciudadanos en muchas partes del mundo. Parte principal es el conflicto y la guerra entre Rusia, yo no diría entre Rusia, y Ucrania, entre Rusia y Estados Unidos, y la geopolítica estadounidense ahí en Rusia. Sí, eh, estos son tiempos turbulentos, creo que hay profundos cambios en las formas de dominación global, lo que no cambia es la tendencia a, su, a la militarización a escala planetaria, más bases militares en el mundo, incremento del gasto militar global, fundamentalmente de parte de Occidente incremento de los presupuestos de defensa, eh, mayor posibilidad de gastar más plata en tecnologías de la destrucción de la humanidad, del medio ambiente, con un capitalismo voraz y que asedia a los países fundamentalmente soberanos. Y precisamente, Andrés, eh, acerca de este pronóstico, de este augurio, eh, del presidente Putin, creo que es importantísimo abordar en este programa uno, uno, de, los, eh, uno de los dramas eh, que vive América Latina y el Caribe, pero particularmente el Caribe, con la situación que está enfrentando la sociedad haitiana. Y nada mejor para que comprendamos eh, el conflicto, el drama humano eh, la violencia eh, y fundamentalmente, yo diría, la tragedia del pueblo haitiano, que un invitado especial para este programa que se llama Camille Chalmers, Chalmers él es, es, es un estudioso eh, haitiano, es un economista haitiano, miembro eh, del eh, y representante de la Plataforma para el Desarrollo Alternativo de Haití, es uno de los eh, académicos más lúcidos que tiene Haití y que nos permite conocer a través de su voz y su palabra la situación que vive Haití. Es miembro del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas. Camil, eh, esta noche estamos junto a Andrés Salari desde Buenos Aires y yo estoy en la ciudad de La Paz. Te agradezco muchísimo tu participación y... ¿Cuál es tu reacción acerca de esta declaración premonitoria de Putin en relación a Haití? ¿Cómo ves desde Haití esta, uh, este escenario que ha pintado dramático para el resto del mundo, pero en particular para la sociedad haitiana? ¿Qué está viviendo en este momento Haití? ¿Qué le puedes contar al público boliviano? acerca de lo que está sucediendo en Haití, eh, y quiero decir dos palabras sobre esto. Haití eh, es un país eh, que está demasiado lejos, eh, físicamente, geográficamente, pero muchísimo más lejos en el conocimiento de los latinoamericanos. Sobre Haití se ha construido, hay una construcción de la representación haitiana, sociedad pobre, Estado fallido, sociedad inviable, país ocupado, país militarizado. Es decir, hay casi como una suerte de hecatombe ¿ah? dramática, trágica sobre Haití. Pero, ¿qué es Haití, Camil? ¿Qué, ¿Qué es lo que está ocurriendo en Haití? Quisiera que nos puedas explicar eh, la realidad haitiana hoy. Sí, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Un gran saludo a Andrés, un saludo a, al compañero Quintana y también a todo el pueblo boliviano que nos escucha. Tenemos mucha admiración por el proceso político de Bolivia y para el trabajo del MAS y de todas las organizaciones revolucionarias en Bolivia. Y en Haití estamos viviendo un momento sumamente difícil con una crisis eh, profunda, multifacética, una crisis de la sociedad global. y Por ejemplo, estamos viviendo cua el, cuarto año de, el cuarto año de recesión, estamos en depresión económica, tenemos 70% de la población desempleada y tenemos eh, una, un avance significativo de la cantidad de población que sufre de hambre eh, se calcula que más del 50% de la población está en inseguridad alimentaria y todo eso es resultado de una lucha política muy fuerte dentro del sistema de dominación instalado por Estados Unidos a partir de 1915, fecha de su primera intervención militar. Pero eh, en los últimos decenios esa crisis se agravó muchísimo por dos elementos fundamentalmente. La aplicación de políticas neoliberales muy agresivas que han destruido gran parte de la capacidad productiva, incluyendo y eh, debilitó mucho a la economía campesina. Para darte un ejemplo, Haití tenía una situación de autosuficiencia en cereal en el 72 y ahora estamos importando desde Estados Unidos 82% del consumo anual de arroz. Así que aumentó muchísimo la dependencia alimentaria, la dependencia financiera, la dependencia económica y eh, aparte de, de la aplicación de este plan neoliberal, eh, tu, sufrimos también varias intervenciones de lo que llaman misiones de Naciones Unidas. Estamos viviendo ya 10 eh, misiones de Naciones Unidas entre 93 y 2022. Y todas esas misiones tienen un balance totalmente negativo para el pueblo haitiano. Debilitaron el Estado, reforzaron la extrema derecha contribuyeron a construir una extrema derecha que parece mucho a las derechas construidas por el imperialismo para frenar el ciclo progresista. Estamos pensando, por ejemplo, en Bolsonaro, etc. Y uh, también eh, debilitó mucho la sociedad en su conjunto con la, el avance de fenómenos criminales ligado al tráfico de droga y ligado a una multitud de pandillas armadas que ahora controlan gran parte de la capital con una violencia permanente, un clima de terror para frenar el proceso de movilización popular porque hay que añadir que frente a esta crisis el pueblo haitiano está movilizado se levantó en proceso de movilización muy fuerte desde el 2018 y sobre todo para denunciar y contrarrestar las políticas del FMI y para frenar ese proceso de movilización popular para impedir que la organización popular eh, desemboca en un proyecto realmente de cambio revolucionario, están imponiendo varias formas de violencia, incluyendo pandillas armadas que terrorizan a la población, que violan muchas mujeres y que establecen un clima de terror en los barrios populares más movilizados. Así que en ese momento Estados Unidos está tomando el pretexto de, esas, de la presencia de esas pandillas, para justificar una intervención militar. Pero sabemos que esta intervención militar entra dentro de una visión global de remilitarización de la cuenca del Caribe, remilitarización imperial, dentro de la, de la, de la transición hegemónica y para impedir una posible alianza entre Haití, Cuba y Venezuela. Así que una alianza Haití-Cuba-Venezuela cambiaría mucho las relaciones de fuerza en el Caribe y Estados Unidos quiere aprovechar de una intervención militar para disciplinar la sociedad, y reforzar la extrema derecha, organizar elecciones fraudulentas para imponer al país un presidente que sale de ese grupo que se llama PHTK, que fue impuesto al país en el 2010, porque el presidente que subió al poder en el 2010 no ganó las elecciones y fue impuesto por Estados Unidos de manera muy grosera, ¿no? E incluso frente a los resultados de las urnas. Todos todo sabe, saben que no aceptaron el resultado de las urnas para imponer a Michel Martelly, que es un tipo ligado al narcotráfico, y totalmente sumiso a las órdenes del imperialismo. Así que este gobierno de PHTK que controla el país desde 2010 es, tiene un apoyo incondicional de Almagro, Incluso Almagro visitó Haití varias veces para apoyar ese proyecto de extrema derecha. Tiene el apoyo de la OEA y tiene el apoyo, por supuesto, de Estados Unidos y de, de los imperialistas europeos. Y ahora están utilizando el pretexto de una intervención humanitaria, porque la situación humanitaria es muy grave realmente. Porque en esos últimos días, las pandillas decidieron bloquear el, el lugar donde hay... 70% de recursos de hidrocarburos almacenados. Así que el país está paralizado a 85%. No funcionan las escuelas, no funcionan las, los, eh, casi la mitad de los hospitales. El transporte público está paralizado y, por supuesto, eso tiene muchas consecuencias humanitarias. <coughs> Incluso la reaparición del cólera que fue introducida por las tropas de Naciones Unidas en el 2010. Así que eh, utilizar ese pretexto de una emergencia humanitaria para justificar una intervención militar que sabemos que entra dentro de una agenda más global de control del Caribe. Camil, y, y cuáles tengo ganas de hacerte muchas preguntas. ¿Cuál es, cuál es el, el escenario que plantean los, la izquierda en Haití para para poder sacar al país de esta inestabilidad. El fenómeno de las pandillas es un fenómeno que vos mencionás en Haití, pero lo podemos observar también con una influencia en la vida política y social en los países centroamericanos muy potente. Pero en, en, en el caso de Haití, siempre que hay alguna inestabilidad, por el tema que sea, siempre aparece la opción de la intervención militar extranjera. no A veces pedida incluso por los propios gobernantes del país, que me imagino se verán desbordados en torno al control de la seguridad interna. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la, la salida que, que propone el campo nacional y popular en Haití? ¿Cómo se construye una salida institucional que no implique una fuerza de ocupación militar extranjera? Sí, bueno, eh, hay que verlo de varias, con varios aspectos. Nosotros Yo pertenezco al partido revolucionario, que plantea que debemos eh, aprovechar esa crisis para una salida revolucionaria, porque sabemos que esa crisis no es, no es solamente una crisis de inestabilidad, pero está ligado también a la crisis global del capitalismo y a la crisis de transición hegemónica que estamos viviendo. Eh, pero nosotros como partido hacemos parte de una alianza más amplia que plantea una solución de la crisis, porque básicamente el fenómeno de la violencia y de la inseguridad se debe a la relación estrecha que existe entre los gobernantes y las pandillas y el apoyo que reciben del exterior, porque tienen, por ejemplo, suministro de armas sofisticadas, de municiones ilimitadas y de una impunidad casi total. Así que la solución es política. Es decir, que hay que cortar ese lazo de eh, política orgánica entre el centro del poder de extrema derecha y las pandillas. Y también decimos que la solución es de tipo social, porque eh, la capital es una, un lugar que ha crecido demográficamente de manera exponencial, con desigualdades insoportables, con una polarización de ingresos terrible, con una masa de pobres en la ciudad que están viviendo prácticamente sin tener acceso al agua, a la educación, a, a la salud pública, al saneamiento, al trabajo. Es decir, que hay una violencia enorme de ese tipo de Estado contra el pueblo y contra las masas populares. Es que la solución es política, es social y en tercer lugar puede ser policial y, y militar. Pero ellos están invirtiendo la cosa para decir que la solución es primeramente militar, para poder inter intervenir directamente y no para arreglar los problemas del pueblo haitiano, pero para arreglar su propia agenda de control del Caribe. Por eso nos oponemos tajantemente a toda intervención militar y decimos que la solución debe ser una solución haitiana y tenemos una plataforma de una, de una propuesta, de una transición negociada, apoyada por más de mil entidades políticas y sociales ¿no? que propone una transición de ruptura que permite reorganizar eh, las instituciones estatales destruidas por el neoliberalismo y por la crisis que estamos viviendo. Y eso es muy importante, porque si organizamos elecciones presidenciales en ese momento gana la extrema derecha, porque tienen el control absoluto de los aparatos eh, han inventado un, una base de, dota, de, de datos electorales que controlan y hay que hacer una auditoría del sistema electoral para tener una, una, un sistema transparente, creíble donde la voluntad popular se pueda expresar realmente. Así que estamos hablando de una transición de ruptura de dos años que permite reorganizar los aparatos estatales y asegurar que entramos en otro clima político, superando la polarización actual y definiendo un proyecto de nación sobre los 50 próximos años. Pero Estados Unidos se opone totalmente a esto. No quieren una transición larga, quieren una transición ya de algunos meses y avanzar hacia las elecciones rápidamente. Y quieren que el actual primer ministro, que es totalmente ilegal, anticonstitucional, que juega ahora el doble papel de presidente y de primer ministro, afuera totalmente de, de lo que dice la Constitución, y fue impuesto por eh, Naciones Unidas, por la mujer, que se llama Madame Lalim, que dirige el cuerpo de Naciones Unidas, que está en Haití ahora, y ese primer ministro fue nombrado por un tuit, sin ninguna consulta con los sectores políticos y sociales haitianos. Así que es un primer ministro ilegítimo, de facto, anticonstitucional y además que pertenece a la extrema derecha y pretenden organizar elecciones para tener el monopolio del poder. Así que la propuesta que hacemos se llama Acuerdo de Montana, que es un acuerdo firmado por 1.100 entidades sociales y políticas y que hace una propuesta detallada, realista De transición política Que permite salir de la situación actual Juan Ramón Te, te comento que en, en Gran parte de los militares De los comandantes militares Más cercanos a Jair Bolsonaro Fueron líderes de la misión De Naciones Unidas en Haití Y se comenta mucho en Brasil Quienes estudian la temática militar Es que esos, esos generales encontraron en sus labores dentro de Haití como el gusto por insertarse nuevamente en la cosa pública y que después volvieron a Brasil más organizados, más fuertes y bueno, se han transformado en la base militar del, del gobierno de Jair Bolsonaro. Sí, es una, un lazo muy importante porque eso entra dentro del proyecto global de dominación del imperio es que eh, eh, los militares que jugaron un papel de dirigente de la misión de la MINUSTA, son los mismos militares que apoyaron a Bolsonaro y que jugaron un papel político muy importante en establecer eh, la extrema derecha y la dirección política que tienen ahora. Y algunos militares, por ejemplo, brasileños, decían que en Haití fueron a entrenarse para poder hacer la represión contra las favelas de Sao Paulo y de Río de Janeiro. Así que la conexión íntima entre la, la estrategia global. Y eso es importante porque lo que estás viendo en Haití no es solamente Haití, es el conflicto global de los pueblos frente al imperialismo, frente a las nuevas formas de, de dominación política inventado por el imperialismo. Y yo aprovecho para felicitar a Evo Morales, que decidió sacar sus tropas de la MINUSTA cuando se dio cuenta que la MINUSTA no era. Una cooperación sur-sur, pero entraba totalmente en la agenda imperial. Y fue el único país de América Latina que sacó sus tropas antes de terminar la misión eh, en, antes del 2017. Claro, Camil, eh, Andrés, eh, las famosas misiones eh, militares humanitarias fueron un subproducto intervencionista de Occidente, pero particularmente de Estados Unidos, eh, para rearticular eh, a, a, su, a las Fuerzas Armadas del Sur para intervenir en aquellos países frente a los cuales no se sentían cómodos y a los que se los designaba como estados fallidos. La teoría de los estados fallidos, que está muy bien explicada por Noam Chomsky, en realidad es una argucia, es un pretexto para la intervención militar articulada bajo la sombra de las intervenciones humanitarias. De humanitarias han tenido solamente el nombre, porque lo que han dejado eh, la huella que han dejado estas misiones, no solamente en Haití en el Congo y en otras regiones del, del África o de, de, del Medio Oriente son espantosamente crueles degradantes, inhumanas y que más bien han contribuido a romper y a profundizar más el tejido social Camil, solamente una, un, una pregunta eh, de rigor eh, tú nos explicarás. Y esta es la paradoja. Fíjate a qué extremo estamos llegando con el caso de Haití. Tanto la OEA como, eh, la, como Naciones Unidas están pidiendo nuevamente eh, la intervención militar eh, de, eh, en Haití. Pero paradoja, paradójicamente, curiosamente, un embajador de los Estados Unidos que estuvo en Haití en los últimos años, eh, renunció a este enfoque intervencionista, estoy hablando de un embajador de los Estados Unidos en el gobierno de Biden, eh, renunció a que este enfoque de la intervención militar se volviera a practicar en Haití. Un soberano revés de la, de la diplomacia norteamericana, interna, ¿no es cierto?, que se opone a que se vuelva a repetir los tremendos errores de hacer una intervención militar en Haití. ¿Cuál es el comentario que te merece, Camil, esta renuncia honesta, valiente, de este eh, embajador eh, norteamericano que ha señalado que el enfoque de políticas de Estados Unidos hacia Haití siguen siendo profundamente defectuosas, ¿no? pero además equivocadas y además crueles. ¿Cuál es tu opinión sobre esta, sobre esta decisión de un embajador norteamericano? Sí, muy interesante. Estás hablando del embajador Daniel Foote, que realmente denunció las políticas de Estados Unidos en Haití, y renunció cuando se produjo eh, la, prácticamente la represión contra los migrantes haitianos que trataban de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos y él dijo que la política de Estados Unidos hacia, hacia Haití es una, es una política racista y que no corresponde en absoluto a las necesidades del pueblo haití, haitiano y renunció y fue forzado a renunciar como embajador y eso refleja el hecho que realmente dentro de Estados Unidos existen sectores eh, críticos, ¿no? Y ligado también a organizaciones de la diáspora haitiana, que hacen un trabajo interesante de documentación de las intervenciones de Estados Unidos. Y eh, es, una, tra es muy una tradición ya desde la primera intervención militar de Estados Unidos en Haití, siempre ha existido un sector progresista dentro de Estados Unidos, que denunció las atrocidades de las intervenciones militares, los crímenes cometidos. Por ejemplo, eh, The Nation, que es un órgano de izquierda en Estados Unidos, ha documentado el comportamiento racista de los, eh, del ejército de Estados Unidos contra Haití y las masacres de más de 30.000 campesinos durante la primera intervención militar. Así que es interesante ver esas contradicciones internas dentro de Estados Unidos, y el hecho que realmente hay, están en una situación muy caricaturesca, ¿no? porque es evidente que las últimas intervenciones militares condujeron a resultados totalmente negativos desde el punto de vista de los objetivos postulados y desde el punto de vista de los intereses del pueblo de Haití. Nadie puede defender el balance de la MINUSTA hoy, que no solamente eh, destabilizó gran parte de las instituciones estatales en Haití, pero cometió crímenes contra Haití. Estamos hablando de miles, miles de mujeres violadas. Estamos hablando de miles de miles de bebés ahora sin padre, ¿no? que no conocen la dirección de su padre. Y Estamos hablando de 40.000 muertos del cólera, una enfermedad que nunca había existido en Haití y que fue introducido por las, las tropas de Nepal dentro de la Minusta. Y, y Naciones Unidas negó su responsabilidad durante varios años, lo que Obstaculizó incluso la posibilidad de desarrollar políticas de saneamiento y de contrarrestar la epidemia. Así que eh, nosotros decimos que realmente exigimos una reparación porque es un crimen. Es un crimen cometido contra el pueblo de Haití. Exigimos reparación de lo que se cometió. Y, este, y Naciones Unidas no tiene la posibilidad de seguir hablando de derechos humanos cuando ha tenido ese comportamiento y este balance totalmente negativo en Haití. Así que es impensable que eh, quieran repetir ese mismo formato de intervención, pero sabemos que, por supuesto, esas intervenciones no tienen nada que ver con los intereses del pueblo de Haití, no tienen nada que ver con la emergencia humanitaria, pero entra en ese proceso de dominación geopolítica y sabemos que el Caribe juega un papel muy importante en la acumulación capitalista global es una zona de tránsito de entre Atlántico y Pacífico, es una zona de reserva de mano de obra barata, es una zona donde hay el mar Caribe con recursos biológicos únicos en el mundo, ¿no? es una zona donde hay una gran cantidad de paraísos fiscales, ¿no? hay países donde hay más empresas registradas que población, así que es una zona estratégica para Estados Unidos mantener un control político sobre lo que está pasando y por eso desplegan toda esta violencia contra Haití pero también toda esta violencia que, que continuamente desplegan contra Cuba no y, y aplicando un bloqueo rechazado por la totalidad de la comunidad internacional anteayer 185 países votaron en contra del, del bloqueo a Cuba Camil muchísimas gracias por este contacto con Coordenada Sur debiéramos hacer varios programas especiales sobre Haití, sobre la geopolítica del Caribe. Es algo que eh, realmente tenemos que poner más en agenda. Pero bueno, te agradecemos muchísimo este ratito en Coordenada Sur y en el abya Yala y esperemos poder seguir charlando en cualquier momento. Muchas gracias. Y el pueblo de Haití espera desarrollar más lazos de solidaridad con los movimientos populares en América Latina. Muchas gracias. Gracias. Amigos, estamos... En contacto. Un gran abrazo y, y mucha suerte en todo el trabajo que estás desarrollando. Un, gran, un fuerte abrazo para ti y para el pueblo haitiano. Muchas gracias. Excelente, Juan Ramón. ¿Te parece que hagamos un cortecito aquí y en un rato volvemos para hacer la segunda parte de Coordenada Sur? Adelante. Vamos con el corte, compañeros. los campos del Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. El Consejo de la Magistratura trabaja por la Administración de Justicia en todas las instancias. Este 2022 llevamos adelante la renovación de derechos reales con la Agenda 424, trabajando en el nuevo sistema Huaynauase, la Casa Nueva, que permitirá una gran transformación para beneficiar a todas las bolivianas y bolivianos un nuevo manual operativo y una nueva estandarización de cargos en derechos reales en el marco de la participación ciudadana y el control social. Consejo de la Magistratura. Cambios que se sienten. El Gobierno Nacional facilita el diálogo para un censo técnico. Todos estábamos contentos con la posición de apertura ya del gobierno. Se ha dado el uso de la palabra absolutamente a todos con la voluntad y apertura para que presenten todas las propuestas. Cada alcalde dio su versión respecto al tema de las fechas y nosotros estamos convencidos de que la, el censo es técnico y no político. Felicitar a nuestro hermano presidente por esa posición importante democrática de poder convocar a los actores fundamentales Hubo mucha paciencia por parte del presidente que acompañó toda la reunión y parte también de todos los alcaldes que hemos estado, especialmente de capitales más los sectores. Lo que se ha buscado es de que cada uno de los municipios dé a conocer su, sus propuestas, cada uno ha emitido ya su criterio sobre el tema. Nosotros como gobierno nacional seguiremos, seguiremos insistiendo en el camino del diálogo. Unidos estamos saliendo adelante. El Gobierno Nacional demostró su voluntad de diálogo en varias oportunidades. El 31 de octubre se insiste en dialogar con el Comité Interinstitucional pidiendo levantar las medidas de presión. El 1 de noviembre se instala una mesa de diálogo donde el Gobierno Nacional y el Comité Interinstitucional, representados por Vicente Cuellar y Fernando Larach, establecen un preacuerdo para volver a dialogar el 2 de noviembre. En busca de cumplir el preacuerdo para instalar la Comisión Técnica, el Gobierno Nacional conversa telefónicamente con Rómulo Calvo y Vicente Cuellar. El Comité Interinstitucional incumple el preacuerdo y abandona el diálogo. Frente a esta serie de negativas, el Gobierno Nacional decide instalar una comisión técnica junto a organismos internacionales para definir la fecha definitiva del empadronamiento. La convocatoria al diálogo permanece abierta hacia un censo con consenso.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 Continúas viendo Avia Yala, Televisión, un continente de culturas. Aquí estamos de regreso en esta coordenada sur, muy importante la charla que mantuvimos en vivo y en directo con Puerto Príncipe. Juan Ramón, y ahora yo te propongo pasar el, el, la coordenada para, el, para Perú. Vamos a hablar un ratito de Pedro Castillo. Yo te quiero mostrar algo y quiero compartirlo con todas y todos los televidentes.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 pero es su clamor de Bolivia. No, no, pero el, el, el, el, el... No, no, no. No, no, no, no, momento, un momento. Usted diga que usted es un boliviano. ¿Lo dijo? Claro que lo dije en, sí, en, lo en ese evento. Usted sabe que eso lo ven los peruanos como una traición a la patria. No, ¿por qué lo, por qué lo tendría que ser? Porque está saliendo territorio nacional. Pero no lo hizo como presidente, lo dije como. como... No, no, pero esa es su idea. Claro, es una idea. Como candidato. Cambió, ya no. Obviamente. Pero ahora nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. O sea, que es cierto los que usted tiene la idea de, de que existe lo, la lo, posibilidad lo, lo, de que Bolivia sí, tenga acceso dígame, al mar. Dígame usted, mi estimado, Fernando. No, no, dígame. No, no, escúcheme. Yo tengo que gobernar okay. ¿Le va a sin sintonía sin con el pueblo. Lo que acaba de decirme, presidente, perdón, es que no dejo de pensar lo que acaba de decirme. Va a ser una bomba aquí en Perú. ¿Por qué? Pues porque piensa el presidente Castillo que Bolivia debe tener acceso al mar. Yo no le estoy diciendo que le voy a dar el, el, el mal no, para no, Bolivia. Pero ya sabe, ¿esa es su intención. No es mi intención. La intención es hacer que el Perú igual nosotros cuando hemos ido a Bolivia. Bueno, del rincón hace la entrevista, en el mismo momento le dice que eso puede ser traición a la patria. no Después hay un proceso de desestabilización contra Castillo, cuestiones que le achacan. De corrupción Vamos a ver ahora manifestaciones de esta última semana Contra el presidente de Perú Y vamos a tratar de desentrañar quiénes son, eh, desde un punto de vista ideológico Las personas que se están movilizando Contra el presidente constitucional de Perú Cientos de personas al interior del país Salieron a las calles para dar a conocer Su disconformidad con el gobierno En la denominada Marcha Nacional Reacción a Perú en Trujillo, los manifestantes se desplazaron por el centro de la ciudad portando pancartas y gritando a viva voz la renuncia del presidente Pedro Castillo. Las personas además llevaron una bandera gigante del Perú. Muchos de ellos vistieron camisetas de la selección de fútbol y arengaron durante todo su recorrido. En Huancayo, la cuna del partido de Perú Libre, también decenas de personas se sumaron a esta movilización nacional. Llevando gigantografías, carteles, banderolas y megáfonos, los huancaínos desaprobaron la gestión de Pedro Castillo y exigieron su renuncia inmediata. Mucha indignación, mucha indignación. Es verdad que están destruyendo nuestro país. Si no salimos hoy a reclamar, a protestar, mañana puede ser demasiado tarde. Como ejemplo tenemos Venezuela. Consideramos que el señor Castillo debe dejar Palacio de Gobierno por las buenas, porque así como el pueblo lo puso, el pueblo lo va a sacar. Para evitar algún enfrentamiento, la policía acompañó esta marcha que se llevó de manera pacífica. En Piura, decenas de personas se congregaron en el Ovalograu para después de algunos minutos iniciar la marcha por diferentes arterias de la ciudad. El objetivo de esta revancha es decirle a toda la ciudadanía y específicamente a Castillo y a todos sus ministros que estamos hartos de él, hartos de la corrupción, hartos de tanta hambre, de tanta pobreza, de llevar al país al desastre. ¡Fuera, Castillo, fuera! ¡Fuera, Castillo, fuera! Ve veamos, Juan Ramón, algún material más para completar el contexto, porque esto realmente es todo de manual. ¿eh? La siguiente y vamos a prestar atención al final al cartel que vemos en la movilización a mi camarógrafo porque al momento que bueno Pablo Ramos lo acababa de mencionar él se ha alejado de su camarógrafo eso no nos permite un audio fluido para poder escucharlo así que lo retomamos en algunos a mi camarógrafo porque al momento que bueno Pablo Ramos lo acababa de mencionar él se ha alejado de su camarógrafo eso no nos permite un audio bueno, la apelación al nacionalismo, al comunismo, ya sabemos de dónde vienen estas movilizaciones, un espacio eh, político ideológico que dice que hay fraude desde que, desde que ganó Castillo, están diciendo lo mismo ahora en contra de Lula, han dicho lo mismo contra Evo, dicen ahora lo mismo contra Lucho Arce en Bolivia, y ahora vamos a ver la última, Juan Ramón, esto te va a encantar, eh, una entrevista de un periodista con una diputada, todo. Muy buenas noches. Buenas noches Omar, muchas ver, gracias por la invitación. Entendemos que ya hay fechas concretas para ver esta denuncia constitucional, Así es. ojo, importante, sonora, no sé cuánto sustento allá detrás, uh -huh. eh, acusación de traición a la patria contra el Así presidente es. de la república, Pedro Castillo. Suena muy fuerte. Esto se va a ver el día lunes uh -huh. 7 de noviembre. Hay que recordar, porque es importante ubicar a las personas, porque no todo el mundo tiene que estar acordándose cómo surge esta acusación de traición a la patria, que no es poca cosa, insisto. Esto surge a partir de la entrevista que le da el presidente Pedro Castillo, al periodista Fernando de Rincón, de Rincón. en la cadena internacional CNN, sí. donde le pregunta efectivamente sobre esta posibilidad de una salida eh, a Bolivia por el mar de uh -huh. Perú. Y el presidente dice, sí, bueno, podría ser una consulta al un pueblo peruano, un poco, ¿no? para un referéndum, para consultar al pueblo peruano, si están de acuerdo de darle una salida a Bolivia al mar. Uh -huh. ¿Es esta declaración, entiendo, la que los la congresistas que origina, están interpretando como traición a la patria? Claro, la que eh, originó el primero la denuncia constitucional. Yeah, pero no es ¿no? un argumento, algo tirado de los pelos. Es decir, el presidente, a ver, no quiero calificarlo, uh -huh. pero puede haber metido la pata dando uh -huh. una declaración de ese tipo, puede ser producto incluso de su propia ignorancia, uh -huh. de no entender cómo funciona el tema de darle un espacio uh -huh. a otro país para que salga al mar, pero calificar eso de traición a la patria, una torpeza, ¿no es exagerar una situación congresista? A ver... Esa es la posición que tiene el congresista delegado. Se le ha encargado... No es, no es ciencia ficción, Juan Ramón. ¿eh? No, no, no. Es más que ciencia ficción. Hay una sobrecarga surrealista en esto. No, García Márquez yo creo que eh, ha quedado muy chiquito. No, eh, El propio Vargas Llosa y sus delirios de grandeza... Eh, ...imperial, yo creo que eh, han quedado eh, unos piojos, tuertos... ...frente a esta eh, secuencia conspirativa de la, de la derecha peruana... ...de la ultraderecha, pero fundamentalmente los medios, ¿no? eh, el, En el Perú, en los últimos años, prácticamente los medios... ...han ocupado el lugar de la política, han desplazado completamente... ...a los actores políticos, se han colocado en el centro de la política, deciden por el pueblo, eh, eh, reemplazan al sistema político peruano, hacen de jueces, de fiscales, de policías, de militares. Eh, los medios están en el centro y el, y el patrón de todos esos medios resulta ser el amigo Fernando Rincón y con, con toda su... Con toda su petulancia, su arrogancia, con toda esta actitud colonial, ¿no es cierto?, eh, con la que ha tratado a los gobiernos eh, progresistas, a los dirigentes, líderes, presidentes de los gobiernos progresistas en América Latina. No esconde ese racismo larvario, no, no disimula, ¿no es cierto?, el rencor, el odio que tiene Rincón a estos proyectos populares, obviamente es, un, es uno de los agentes más destacados para eh, los medios hegemónicos, para, particularmente para CNN, a quien además se le ha per, perdonado ¿no? el delito de ser violento, de ser machista uh, y, y además el violento de ser todo un patriarca. Se le perdonan a estos periodistas esos delitos a cambio Obviamente, de estigmatizar desde los medios a, a presidentes sobre la base, ¿no es cierto?, de delitos eh, prácticamente inexistentes. Es la mayor vergüenza. Rincón es el padre putativo de los medios hegemónicos nativos, criollos, es más o menos su héroe, su héroe, podríamos decir, simbólico, y entonces en Rincón puede reflejar. Lo que dice El Deber, Página 7, Los Tiempos, Panamericana, Herbol, etcétera, etcétera. Tú deberías, en realidad, eh, condecorarlo con el, la medalla al mérito por ser el jefe de la banda, eh, perdón, del Cártel de la Mentira. Sí, sí, le dimos su, su, su, car, su carné de socio Ay. en el documental del Cártel de la Mentira, Fernando del Rincón. Claro porque recordemos que él viajó a Bolivia durante el caso Zapata se dio cuenta que habían alquilado a un niño para hacer, esto es tremendo Ramón, se dio cuenta del rincón que habían alquilado a un niño para hacerlo pasar por el hijo de Evo Morales y cuando volvió a Atlanta su noticiero CNN no dijo nada no, no le avisó a, a Bolivia el hijo no existe, esto es un armado contra Evo Morales, no dijo nada se, ol, se olvidó del caso y bueno y ahora, hace 10 meses, es espectacular. Porque en vivo dice, esto es traición a la patria. Y el Congreso termina acusando al presidente por, tra por traición a la patria por una declaración periodística que además refiere a una declaración que hizo Pedro Castillo cuando era un dirigente social. Es realmente, es, esto es, es un delirio total. A propósito de, de delirio, Juan Ramón, te quiero mostrar algo más, el, y esto es bien grave. El miércoles estuve en una marcha de, de bolsonaristas muy masiva en Sao Paulo que se dirigieron a un cuartel militar. Eh, los bolsonaristas que perdieron la elección dicen que hubo un fraude, no sé si te suena el discurso, y tres días después de la, de la elección, como perdieron, Van a un cuartel militar a pedir al ejército que intervenga. Estuvimos ahí grabando y me parece importante, para mí es un, es un quiebre social muy grande esto, porque ya si, no, si, si a los tres días de un proceso electoral vamos a un cuartel militar a pedir intervención, ya estamos hablando de otra cosa, pero no me quiero alargar porque ya no nos queda mucho tiempo. Vamos a ver la nota y después a ver qué te parece. Esta no es una movilización más. Los seguidores del presidente Bolsonaro no están de acuerdo con el resultado de las elecciones. El primer dato alarmante es el lugar al que se dirigen para elevar sus demandas. Miles de personas se acercan hasta este cuartel militar. El segundo dato alarmante es el tono de los discursos y la gestualidad que los acompaña. Essa bandeira nunca será vermelha. Nunca. Que o presidente Bolsonaro, ele ganhou na realidade, mas houve a fraude. Pelo melhor futuro para nossas crianças brasileiras, estamos aqui para isso. Preocupados por la situación, le llevamos las imágenes al sociólogo andreta Takajashi. A partir del momento que esta fuerza de extrema derecha pierde las elecciones, ellos no tienen compromiso con nada, ellos no tienen compromiso con la, con la constitución de 88, con la democracia, ellos solo tienen... Compromisso com com o mundo imaginário de fake news, de comunismo. E nós não aceitamos um governo comunista. No domingo houve eleições e houve um ganador. Não, a gente quer intervenção. Nós não queremos... Ser governado por, pela esquerda, pelo comunismo. Só eso. A única esperanza nossa es el exército. Miran una alternativa autoritaria más imediata, una solución fácil para el problema del comunismo electo, que es un golpe militar. Y nosotros estamos pedindo intervención federal, ¿sabe por qué? Porque esa elección fue manipulada. Algunos líderes parecen haber tomado conciencia de que se ha llegado demasiado lejos. Uno de los principales pastores evangélicos aliados a Bolsonaro, Edir Macedo, pidió a sus fieles que perdonen a Lula. No sé si, eso, si su base va a cambiar de opinión tan, tan rápido, porque... Se... Pasó cuatro años ellos hablando que Lula era quase el demonio. Y ahora que Lula ganó, habla que Lula fue elegido por Dios. Pero por cuatro años disseminou veneno en la mente de sus discípulos. No queremos no, la corrupción es. instalada aquí. No queremos la injusticia instalada aquí. En cuanto a gente no tiver a vitória, a gente no va a salir daqui. En nombre del Señor Jesus. Horas después de la movilización que acabamos de analizar. El presidente Bolsonaro hizo una nueva declaración en la que admitió de manera más explícita la derrota. Eso ha permitido que, por lo menos hasta este momento, la tensión disminuya significativamente. Andrés Salari, hispan TV, Sao Paulo. Bueno, me recuerdo, me recuerdo de Putin, Juan Ramón, al inicio que dice, tenemos 10 años complicados, ¿no? Yo creo que bastante complicados en la medida en que estas inyecciones hipodérmicas intensivas en, la, en el subconsciente de una población eh, frágilmente informada eh, constituye en definitivo una bomba de tiempo. Y como tenemos poco tiempo, Andrés, eh, este escenario no es distinto al que está viviendo hoy Bolivia. Forma parte de estas fichas eh, en disputa. En Bolivia no se ha bajado la crispación antidemocrática. Continúa el derrotero autoritario del Comité Cívico y de la, del gobernador de Santa Cruz. Creo que están inflamados de una arrogancia política, porque la justicia no los ha tocado, no ha hecho mella sobre los responsables del golpe del 2019. La impunidad está cabalgando libremente en, en, este, nuevo, eh, eh, en este nuevo escenario de desestabilizador. Y yo creo que, como nos ha explicado Camille Chalmers, como nos está explicando las imágenes del bolsonarismo como nos, nos estamos eh, como estamos eh, escuchando eh, la realidad en el Perú, Bolivia no está ajena a este eh, juego eh, imperial de dominación. Hay una recomposición en curso no hay, no, al parecer no existe pausa ni tregua desde Washington y Bruselas, se han, todo lo contrario, se ha ampliado la esfera de, eh, de, de, de, de la estrategia de desestabilización global y creo que ese es el juego que hoy día le conviene al imperialismo occidental para tener bajo su control el dominio de los países que tienen fundamentalmente recursos estratégicos, de los países que tienen eh, potencialidades en cuanto a la riqueza para seguir sosteniendo... Eh, la, la voracidad del capitalismo y, por lo tanto, esto no va a cesar mientras estas potencias eh, no satisfagan sus apetitos de dominio global. Por lo tanto, eh, tenemos que estar eh, en estado de vigilia, tenemos que seguir ocupando las calles, tenemos que seguir haciendo crecer la conciencia crítica respecto a estas agresiones imperiales. Después del censo vendrá otro pretexto y otro pretexto y otro pretexto. Por lo tanto, me imagino que la población boliviana sabe cuál es el mejor antídoto frente a este delirio antidemocrático, neofascista y alineado a Washington. Sabemos lo que tenemos que hacer después ...de las heridas dramáticas del año 2019 y del 2020. Así que, querido Andrés, muchas gracias eh, por eh, la participación, por el trabajo... Eh, ...y queremos agradecer también al personal de, del canal abya Yala... ...por darnos la, esta oportunidad de seguir trabajando incansablemente... ...en coordenada sur, sur para llevarles un granito de arena... ...en el análisis de la geopolítica global... Eh, si no tienes otra, otra cosa más, querido Andrés, eh, yo me despido eh, en este programa y agradecidos a todos los que nos ven y nos escuchan en Coordenada Sur. Mando un abrazo, Juan Ramón. Seguimos acá abriendo esta ventanita para aportar cómo nos caracteriza una mirada contrahegemónica a toda esta realidad. Un abrazo grande. Igualmente. Muy buenas noches, queridos amigos, amigas.